semana santa estamos también invitados nosotros a traer al señor nuestras debilidades fragilidades dolores y hasta nuestros pecados y a ponerlos junto a la cruz de jesús a hacernos nada junto a él para que dios nuestro padre nos levante nos haga resurgir, nos dé la fuerza de la Pascua, esa fuerza que nos hace capaces de superar todo sufrimiento y todo dolor y que nos da, con el perdón de nuestros pecados, la posibilidad de una vida nueva. Vivamos entonces esta Semana Santa acompañando a Jesús, caminando junto con Él, experimentando sus gozos y sus dolores, uniendo nuestra vida a su vida para resucitar con él a una vida nueva.